que hay gente de YouTube, ven, hoy es de noche, hoy se siente un poco de viento, hago sonido ambiental del viento y de noche. Necesitaría comprar una videocámara que tenga o sea que tenga cámara lenta y y modo visión nocturna ya saben para que, para los que no entienden es una visión nocturna que se puede ver en la oscuridad digo o sea, para que me entienda mejor Esto sí está poniendo algo incómodo. Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta que... aquí se desvide el Miguel YouTube y nos vemos hasta la próxima.